Hola amigos y vecinos de Tres Arroyos. En nombre de Ajacac, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, queríamos invitarlos a un evento a realizarse en el Museo Mulassi de nuestra ciudad el día miércoles 11 de mayo a las 20.30 horas. Este evento es una conferencia pública que tiene como título el Poder de la Mente y la Ley de Atracción. Justamente para hablarnos con relación al tema, tenemos hoy con nosotros al instructor y conferencista internacional César Sarabia, quien nos va a hablar sobre el tema de esta conferencia. Hola César, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Horacio. Sí, vamos a estar dictando eh, unas conferencias que están relacionadas con lo que es el el poder de la mente y la ley de extracción. A través de los tiempos eh, se han hecho estudios a nivel mental, eh, hasta el mismo Simon Freud, el padre del psicoanálisis, nos enseña en sí cómo nosotros la psiquis, la mente, influencia, tiene una influencia casi del 80% de las enfermedades, de los progresos y los fracasos del ser humano. Hay que aprender a manejar el el poder de la mente. Claro, la mente tiene poder siempre y cuando nosotros cultivemos la energía mental, la energía psicológica, la energía, el poder psicotrónico. Si uno no tiene energía, entonces no, no puede proyectar, no puede plasmar, no puede crear. Esto tiene que ver con lo que son ciertas funciones o ciertas eh, técnicas, que uno debe ir utilizando para lo que es el cuido de sus energías, aprender, digamos, a resguardar el potencial energético de los cinco centros de la máquina humana o los cinco centros del cuerpo físico, que es el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, el centro motor, el centro intelectual. Esos centros tienen, o, o digamos, la función, digamos, de realimentar y de cargar de energía a lo que es el cuerpo mental. La mente nosotros la podemos proyectar, nosotros con la mente nos podemos ir al pasado, nos podemos ir al futuro o podemos vivir el presente. Resulta que existen ciertas fuerzas cósmicas, ciertas energías telúricas y energías cósmicas que cargan de vitalidad al cuerpo físico. Existe lo que es la ley de atracción que tiene que ver con cargarnos de energías cósmicas, de energías positivas. Nosotros sabemos que a veces hay diferentes tipos de energías que manejan a la humanidad, por ejemplo, los solsticios y un poco de cosas que, que ya se han estado estudiando, que traen una influencia directa sobre lo que es la humanidad. Vemos que hay ciertos astros, por ejemplo, como la Luna, que es un satélite, que tiene su influencia no solo en el ser humano, sino en las mareas, en todo lo que tenga vida. Así sucesivamente existen ciertas influencias cósmicas que, que esa, esa ley de atracción, esa ley de imantación universal, si nosotros la las sabemos aprovechar, podemos hacer un cambio radical de nuestra existencia, ya que el ser humano posee un 70% de, de, de destino y un 30% de libre albedrío. El 70% de destino tiene que ver con la ley, del, la ley kármica, lo que es este bueno, son aspectos que se van a tocar en la conferencia. Y el otro 30% tiene que ver con lo que es ese libre abedrío. Que con nosotros, con ese 30%, si lo sabemos utilizar, si realmente nosotros aprendemos a hacernos el bien y hacer el bien, nosotros podemos triunfar en nuestra existencia. Entonces ahí vamos a ver cómo nosotros podemos... Realmente hacer un cambio radical de nuestra vida, un cambio radical de nuestra existencia. Esto no es fantasía, esto no es nada, digamos, ni, ni mágico, ni que uno va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí nosotros podemos darle un vuelco a nuestra existencia ayudándonos y ayudando. Porque no, todo lo que nosotros hagamos, eso es como un boomerang, todo se nos repercute. Si nos hacemos el bien, vamos a ver que ese bien progresa en cada uno. Si hacemos el mal, el mal siempre va a actuar sobre uno. Todo es como un búmena. Si uno quiere, uno recoge lo que siembra. Si uno realmente quiere consumir trigo, va tiene que sembrar trigo. Entonces nosotros debemos aprender a sembrar. Debemos ser esos sembradores que aprendemos a sembrar esas semillas que son nuestras energías que son nuestras energías de esos cinco centros y que, y que nosotros las proyectamos a todas esas energías a través del pensamiento. Por eso Simon Freud decía que el, el 80% de las enfermedad, enfermedades son psicosomáticas, son psicológicas. Es más, hoy en día están viendo que la mente tiene el poder más terrible para curarnos, para sanarnos. Y no solo para curarnos y sanarnos, sino a través de producir hasta el amor. Nosotros se han hecho descubrimientos científicos que el corazón tiene neuronas y que a través del amor y todo aquello de, a través del corazón y la mente nosotros podemos hacer fecundar la magia del amor. Entonces, es muy interesante conocer a nuestro cuerpo cómo se procesa, cuáles son las leyes que nos rigen y poder nosotros tener un conocimiento general de cómo nosotros podemos enrumbar nuestra existencia, no solo sobrevivir, sino aprender a vivir. Cuando uno aprende a vivir, es el artífice de su existencia, es el creador de su vida. Bueno, muchas gracias César por esta introducción con relación al tema que se va a desarrollar el día Volvemos a reiterarles a los Vecinos y Amigos de Tres Arroyos, el día miércoles 11 de mayo a las 20.30 horas en el Salón del Museo Bulasi de nuestra ciudad. Estamos, Los esperamos a todos ustedes con entrada libre y gratuita. Y bueno, pueden invitar a todos aquellos que estén interesados en estos temas. Muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad.